Bueno, ahora sí, pescadores, segunda jornada de pesca acá en Laguna la Picasa, segundo día de relevamiento. Este, Estábamos armando las cañas, recién tiramos, bueno, ya Marcelo sacó la primera captura. Hoy un día totalmente distinto al de ayer, ayer teníamos un viento bastante, eh, por momentos fue moderado, de 20, 18, 20, 22 kilómetros. Hoy pinta totalmente distinto, mucho más tranquilo, eh, el agua más serenita, un vientito de 5, 6 kilómetros está andando, así que bueno, vamos a ver cómo no, nos trata hoy la... La mágica laguna de la Picasa. Estamos haciendo acá un paneo para que vean la cantidad de embarcaciones que tenemos a nuestro alrededor. Realmente, muchísima, muchísima gente. Es espectacular, Marcelo. Muy buen Pequerreiche. Muy buen Pequerreiche. Muéstrelo, muéstrelo. Bárbaro, espectacular. Seguimos. Ahí que tenía apretado, no me acuerdo más. No. Bueno. Ah, no, no. Sí, sí, esa firma. Está todo el febol es acá? saca. Pescado muy, muy combativo. Está piscando más o menos 70, 80, 90 centímetros. Tenemos abrazolada a regular esa profundidad. Porque bueno, con el tema del frío se ha ido un poquito más abajo el pique, pero realmente unos pescados espectaculares. ¿Seguimos? Bueno, acá vemos Marcelito que viene, parece, con un doblete. Realmente mucho pique, está muy linda la laguna. con el primero el más interesante Mars sí. y el otro un pequeñín a ver ah, ese se va el agua a ese se va el agua Espectacular, seguimos en la Picasa. Acá, con los servicios de excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini. Bueno, ni alcanzamos a prender la cámara, che. Muy cerquita el cheque Todos pescados muy parejos, che. Todos pescados muy parejos. mira ahí. pescado parejo, sigue la buena pesca. Laguna casi planchada, muy poquito viento, pero el pique permanente, permanente. Seguimos con las capturas de la picaza, pescadito está picando abajo, como dijimos hoy, 90 centímetros, un metro, pero mucha cantidad, muy, muy buen pique. Ahí está la distancia, me está montando Marcelo, ahí está la boya. Y está el pescado, ¿eh? casi un metro de profundidad. ¡Doblete! Vamos con un doblete, Marcelito. pescado uno acá vamos a meterlo adentro rápido ya levantamos el otro y mostramos mira, espera eh mostrar acá arriba ya levanto, ahora levanto el otro para que lo vean mira, ya que doblete espectacular espectacular así está la laguna de la picaza en estos momentos muchachos mucho mucho pique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 Qué pena, qué pena. Parador Giret. Bueno amigos pescadores, mirá, lo que nos lo que nos da Laguna La Picasa también a la salida de la jornada de pesca, espectaculares. Choricito, Bondiola, matambre, sándwiches acá con el amigo, ¿cómo se llama, amigo? Ulises, Ulises Escudero, sí. Perfecto, un servicio sí. más que brinda acá el pesquero para todos los pescadores que.. Que llegan al lugar y quieren degustar alguna algún sándwich, alguna bondiolita, sí, ¿no es cierto? Tenés, tenés bondiolita, tenés matambre, como estás viendo, tenés chori, también hay tapa, pero los domingos siempre es eh, como por ahí la gente viene, sale, tiene su su comida, le vamos poniendo, le agregamos, a vale, medida que le, va. le vamos variando. Perfecto le, perfecto. le variamos. Así que bueno, espectacular. Ya te, aparte estamos degustando unos choris, tan sí, sí, sensacionales. Vale, sí, muchas, muchas gracias. Pastores. No, gracias a ustedes. Y acá estamos con Marcelito, compartimos la salida de pesca degustando un rico chori, Marcelo, espectacular. Ahora, ahora compartiendo el chori. Muy bien, muy espectacular. Buena, buena muy jornada muy buena. de pesca, un hermoso día. Hermoso día y buena pesca, aparte. Bárbaro. Bueno, pescadores, hemos finalizado la jornada acá en Laguna La Picasa. Dos días de reglamiento, hicimos dos salidas, espectaculares las dos, realmente fascinante. Ayer con un viento moderadito, Hoy con Laguna Planchada, bueno, los resultados están a la vista. Mucho pescado, buen tamaño, buena calidad. Así que es una invitación para que todos los amantes de los flechas de plata se den una vueltita acá por el sur de Santa Fe, que conozcan a este gigante santafesino, realmente es un mar de agua, disfruten de una buena jornada de pesca. Y bueno, por supuesto ofreciendo los servicios del guía Hernán Fiorentini, con su staff de, de guías, Ezequiel Bacheto, Cachete Ansaldi y Perico Barrio Nuevo. Eh, en Facebook lo encontrás como excursiones de pesca embarcado o también como Guillermo Hernán Fiorentini. Así que bueno, la invitación está hecha al sur de Santa Fe. Nos vemos la próxima.